para poder ver la calidad de las imágenes voy a valerme de un comando muy bueno para empezar estas imágenes parecen pixeladas pero en realidad no lo están en cualquier parte de la hoja de trabajo voy a dar clic derecho con el mouse y voy a poner esta opción rendimiento de visualización voy a poner esta opción que dice visualización de alta calidad está una versión típica y voy a poner en alta calidad ¿Qué es lo que está haciendo en InDesign en este momento? Pues me está indicando que así es como va a salir la publicación, sea impresa o sea para un medio digital. Debemos tomar en cuenta que esta opción está consumiendo muchísima memoria RAM, por lo que es conveniente siempre trabajar con la visualización típica.